Buenos días a, a todas y todos. Vamos a, a comenzar un espacio de conversación. Soy Enrique Galván, soy el director de, de Plena Inclusión España. Y como sabéis, hacemos una propuesta en el día de hoy que está vinculada con conversar sobre la nueva conceptualización de la discapacidad, los avances en ese ámbito. Y creíamos que, que era muy pertinente hacerlo de la mano. De don Miguel Ángel Verdugo, Miguel Ángel Verdugo que conocéis eh, todos y todas y, y como, como bien sabéis pues es catedrático en la Universidad de Salamanca de Psicología, director del INICO, director de la revista Siglo Cero y una persona pues, muy relevante a la hora de dar luz, líneas de trabajo vinculadas con, con la práctica profesional, con la investigación, con la definición también de, de políticas públicas eh, y muy centradas en la discapacidad y especialmente en la discapacidad intelectual y del desarrollo, además, de ser catedrático y tener esa eh, prestigiosa carrera, pues es un muy buen amigo y una persona que, que sentimos que está en el, en el corazón, en la parte nuclear, de lo que llamamos el proyecto de, de plena inclusión. Así que, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal por Salamanca? Muy buenos días, muchas gracias por tu presentación, Enrique. Sí, por aquí bien con el frío habitual, ¿no? que es peor que Madrid, un poquito, esos 5 grados 6 de diferencia, pero con menos lluvia, tal como se ha visto en la televisión que hay. Parece que el os habéis mojado un poquito, ¿no? Sí, aquí, pues sí, que tenemos, tenemos eh, algo de lluvia, pero bueno, yo creo que eso eh, nos viene bien, ¿no? En el sentido de, de superar esa sequía pertinente que, que padecemos. Bueno, en esa línea y un poco por hacer una introducción me vas a permitir que comente brevemente cómo estamos enfocando un nuevo periodo estratégico en plena inclusión. Como bien sabes, Perfecto. hemos tenido un año, el año 22, centrado en, en el buscar una visión compartida del movimiento asociativo bajo un lema ¿no? que, que hablábamos de ganar en comunidad. Ganamos en comunidad significa que... La apuesta de nuestra organización es romper una estructura de centros, servicios y apoyos, una propuesta que nació y fue exitosa en los años 90, sobre todo 80, eh, 90, pero que eh, generó un abanico de, de servicios poderoso. plena inclusión y sus organizaciones, pues tiene una red en España. Que es muy tupida, que tiene mucha capacidad para dar apoyos, hablamos pues casi de personas que reciben apoyos en torno a 150.000, desde la educación, el empleo, la asistencia o los apoyos en el día a día, los servicios de vivienda, el apoyo cada vez más importante en el ámbito del envejecimiento, acompañamiento para el empleo, etcétera, etcétera, empleo público. Pues, hemos generado una factoría de apoyos que tiene un diseño, y es un diseño hoy por hoy, eh, principalmente del siglo XX. Y es verdad que hay un acuerdo muy significativo en el, en el proyecto Plena Inclusión de que hay que hacer una transformación clara de este sistema, que es un sistema que como es poderoso, como tiene mucha inercia, pues modificar un sistema tan, tan potente pues supone un, un esfuerzo muy relevante. Pero sí que hay conciencia y convicción de la importancia de pasar de servicios centrados en nuestros ámbitos a apoyos en, en comunidad. Y ese ganamos en comunidad tiene por una vertiente vinculada con, con esa modificación del sistema, pero también tiene una vertiente de ser mucho más competentes en la intervención en los entornos. ¿no? En, en los entornos. Pero, eh, siendo eso así, uno de los retos que en este marco eh, estratégico hemos ido diseñando es el de la evolución y el acompañamiento y la comprensión de la conceptualización de los conceptos vinculados con la discapacidad. Porque es cierto que muchas veces podemos intentar generar o a incorporar metodologías, herramientas, pero si nuestra comprensión, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra eh, capacidad ¿no? de aprensión de lo que llamamos discapacidad en el siglo XXI no se modifica, pues toda esa maquinaria no va a tener la orientación, no va a tener el, los principios rectores para hacerlo posible. Y ahí... Yo creo que, como reto, tenemos que ir haciendo pues, una reflexión tranquila, serena, un poco fuera de este contexto que tenemos de búsqueda de la novedad, de las cosas que, que de alguna manera nos, nos eh, dejan encandilados, sino de decir bueno en, en qué medida el rigor científico, el conocimiento... Eh, la evolución está eh, calando en nuestra práctica profesional. Y ahí, a lo mejor, la primera pregunta que, que te podíamos hacer, Miguel Ángel, desde tu visión, porque tienes una visión muy amplia, un conocimiento que trabajas codo con codo con muchas de las organizaciones de inclusión. ¿en qué sentido tú notas que cuando hay una revisión, una modificación, como la que ha habido eh, de la definición de discapacidad, Intelectual de desarrollo, está calando en nuestra práctica o todavía estamos en un periodo eh, de, de digestión ¿no? de, de esas nuevas propuestas. Sí, bueno, en realidad hay que, la, los cambios conceptuales, como muy bien dices, son los que orientan la reorientación de las prácticas. ¿no? Pero, ¿De dónde provienen? Los cambios conceptuales provienen de la reflexión práctica, aplicada, que los profesionales, las organizaciones y la investigación aportan. ¿no? Por eso cada ciertos años se hace una actualización, afortunadamente, ¿no? desde que yo llevo en este campo, pues cada 10 años más o menos hemos estado haciendo una nueva propuesta, principalmente desde la Asociación Norteamericana, AIDD, ¿no? que es la que ha marcado un poco la, la hoja de ruta de esos cambios conceptuales. ¿no? Entonces, ¿Por qué se producen? Se producen porque la experiencia aplicada a las propuestas se va revisando y se va mejorando en base a, al conocimiento eh, de, más concreto de la aplicación de lo que vas proponiendo por eso hay que cambiar cada poco afortunadamente repito para actualizar un poco y mejorar las prácticas por ejemplo hemos evolucionado siempre eh, en el terreno de los apoyos para poner un ejemplo concreto no en el año la definición clave que hizo un cambio conceptual importante fue la del año 92 que la tradujimos al castellano en el año 97 Cristina Genaro y yo de aquí del Línico, en el cual me acuerdo de hablarlo en el ámbito de plena Feas entonces. Ese fue un cambio porque fue decir, eh, el, el, el retraso mental, que es como hablábamos, ya no es un rasgo. El retraso mental es una situación de la persona que se debe revisar que, y que es un diagnóstico, digamos, del momento, que a lo mejor lo tiene en la escolaridad y a lo mejor no en la vida adulta. Eh, en todo caso, se decía, no es un rasgo permanente, sino que hay que atender al contexto, a los ambientes de la persona. Se iniciaba lo que eran las variables ambientales explicativas de la deficiencia. Entonces se pasaba de un modelo de rehabilitador lo centrado en el déficit a dar valor a lo que ocurre en el medio ambiente, en la familia, en la escuela, en el empleo, en la comunidad. Ese fue el gran cambio conceptual. A partir de ahí, que decir de, me acuerdo que en esas épocas hablábamos de la nueva definición. Congreso de Toledo, que fue en el año 94, me parece, no 95, eh, se recogió muy bien y con mucha actualización por parte de Plena todos los planteamientos novedosos que realmente significaban un, un cambio eh, importante en las prácticas que había de desarrollar porque era decir, ya no es solo que haya que rehabilitar, es que tienes que mirar qué hay al lado de la persona, quiénes están, qué hacen y en qué medida le dan lugar a la persona y oportunidades para que avance y para que tenga al final, como hoy decimos, una pertenencia a la propia comunidad, ser miembro de ella. Entonces, bueno, los cambios conceptuales eh, del 92, traducido al 97, en el 2002 y en el 2010 hubo otros dos y luego en el 2021. Y hemos ido revisando cambios importantes. Por, por poner un ejemplo concretito en los apoyos, que es un tema clave, en el año 92-97 decíamos, es importante los apoyos en, en tres entornos, escuela o empleo, familia y comunidad, un poco así general. Eh, pero empezó a decirse, bueno, esto de los apoyos es importante, había unas 20 hojas en aquella definición hablando de apoyos, que era importante, pero no de bueno, ¿cómo lo hago en la práctica? Los profesionales trabajando en los centros de servicios de amor y, y los apoyos, que esto cómo lo hago? Entonces, ahí dijimos, hay que hacer un procedimiento para evaluar individualmente los apoyos. Entonces entendimos que había que generar un instrumento y fue la escala SIS de evaluación de necesidades de apoyo en adultos con el concepto de evaluación de necesidades de apoyo, para dar lugar a programas individuales o personales de apoyo, que diríamos hoy. ¿no? Entonces, en el, 90 y, en el 2002 ya se recogía el desarrollo de un instrumento a partir de la consecuencia de la propuesta del 92, 94, 97 en castellano, lo, lo hicimos nosotros en España, luego posteriormente, en el 2000 y algo, se hizo la de apoyos para niños en el ámbito educativo, fuimos aprendiendo que los apoyos no era solo algo general, sino muy concreto para, para evaluar eh, en la práctica profesional las necesidades de apoyo ineludiblemente para generar eh, objetivos junto a, a la evaluación de bienestar o calidad de vida. ¿Qué hemos aprendido? ¿Por qué cambian los conceptos? Pues después de poner en práctica y evaluar individualmente prácticas profesionales, nos dimos cuenta, claro, que mmm, las organizaciones tienen que gestionar también los procesos de cambio, deben cambiar su forma de trabajo. Y entonces hemos empezado a hablar no solo de apoyos o de evaluación de apoyos, sino de sistemas de apoyos de las organizaciones. Y toda organización debe conocer qué apoyos tiene, desde la infraestructura, capital económico, tecnología disponible, profesionales y sus competencias. Y la reflexión sobre eso le debe llevar a planificar programas de cambio, de avance inclusivo, de participación familiar, por ejemplo, de introducción en el empleo ordinario, de mejora. De, de, de la participación en la comunidad inmediata, de vinculación con el centro, o sea, los conceptos en el, en el tema de apoyos han ido variando, hemos pues tenido que ir haciendo definiciones distintas un poco que era como actualizar cómo entendemos los apoyos y cómo debemos ponerlo en práctica, ¿no? entonces yo creo que los conceptos son claves para generar prácticas distintas, ¿no? en ese sentido yo creo que es oportuno por eso formar y conocerlo e ir conociendo cómo cambia la manera de entenderlo, porque eso debe hacer cambiar ¿Cómo nuestras organizaciones, servicios, estamos planteando los cambios? Algo que, como tú bien preguntabas, Enrique, ahí eh, los procesos de transformación son más costosos, más complejos. En los uh -huh. últimos tiempos, por ejemplo, hablamos del contexto mucho ya, claro, no puedes uh -huh. cambiar. No es lo mismo cambiar en Vallecas que cambiar en Salamanca uh -huh. o cambiar en Vallecas que cambiar en el barrio Salamanca de uh -huh. Madrid eh, y a lo mejor en cada lugar del barrio Salamanca hay situaciones distintas, ¿no? El contexto como de algo acuerdo. importante… Eh, Ahora sí que es, esa evolución. Eh, eh, nos iremos un poco más con, a las claves de contexto, a la generación de entornos inclusivos, etc. Pero antes de eso sí, sí que me gustaría conocer tu visión de cómo estamos haciendo la integración de, de los distintos elementos que, que forman parte de un buen diagnóstico para un buen diseño de apoyos. Me refiero a todas las claves eh, diagnósticas, las vinculadas con lo, con lo médico, lo eh, educativo, lo psicológico, sí. lo social, porque en muchas ocasiones pues el manejo de esa complejidad eh, nos eh, invita a, a irnos o a poner mayor importancia en una variable que en otra. ¿no? Eh, ahí, eh, ¿tú crees que seguimos teniendo algunos sesgos hacia un lado o hacia otro? O a lo mejor modas, ¿no? Que de repente aparecen y todo tiene un, un tinte concreto, eh, porque eso suele preocupar, ¿no? Suele preocupar a, a sí. los equipos. Sí, hombre, es verdad. No tocas un tema que es relevante, que, que a mí me gusta tocar. Eh, hay que partir de una visión integral, que es lo que se plantea en la definición del año 2021. Pero las modas, por ejemplo, siempre... Eh, claro, como ya tenemos trayectoria de 45 años en mi caso, ¿verdad? Que tú sabes que tengo un poquito más solo, pero de esos 45 años ya de experiencia profesional he sido viendo cómo se producen los cambios, las propuestas, los avances, las dificultades, ¿no? Por ejemplo, en el momento actual, ¿qué está de moda? Hablar de neuroalgo. Esto se llama seminario de neurodesarrollo, ¿no? Esto es que está calcando los términos que utiliza el DSM 4 o 5 para hablar de nuestra población, que yo creo que es un término reduccionista, y aunque es útil en la infancia y en los primeros años para entender que todo que la clave es el desarrollo, la clave, por ejemplo, no es el diagnóstico de discapacidad intelectual, de autismo, de parálisis, que ahí hay cantidad de horas dedicadas, de investigación a veces, y de dedicación, y al final la clave es ver cómo está el desarrollo de esa niña o de ese niño con dos con cinco años. Neurodesarrollo no es solo preocuparse de su cerebro, sino qué interacciones establece, qué comunicación tiene... Qué, qué autonomía física tiene, es decir, cómo está en su desarrollo comparativamente con, con miembros de su propia edad, con esa variación que pueda haber, pero cómo está para ver qué necesidades de apoyo tiene. Ese es el concepto clave. Entonces, está de moda lo neuro, que parece que lo importante en el desarrollo es el estudio del cerebro. Bien, eso puede ser importante para llegar a un diagnóstico que ayuda a comprender y a los padres les ayuda muchas veces a situar las dificultades de su hijo. Pero nada más, no va a ayudar... Ni al terapeuta ocupacional, ni al trabajador social, ni al psicólogo, ni al monitor, ni a, ni a la familia, te va a ayudar a saber qué hacer para ayudar a tu hijo. Solo te va a saber estudiar su desarrollo. Entonces, dentro del neurodesarrollo la palabra clave es desarrollo para mí. Y neuro es un reduccionismo que nos ha venido impuesto por la moda de la década del cerebro muy potente en Estados Unidos, que dedicó montones de recursos y en España también. Recursos muchas veces que desde el punto de vista que es una persona básicamente aplicada, que pienso siempre en la utilidad para una madre, para un padre o para un hermano de alguien con discapacidad o para un profesional, ¿qué utilidad tiene esto? ¿Por ¿Qué utilidad tiene? Ves montones de dinero dedicado en investigación, en cosas que te dicen, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Si al final la clave no es llegar a un diagnóstico, sino llegar a un conocimiento de las necesidades de apoyo en función del desarrollo. Entonces, en los últimos años ha habido esa moda, no sin dejar... De, de prescindir de que es importante eh, todo lo que tiene que ver con la neurociencia o el conocimiento científico, pero recordar que eso va a dar una pequeñita parte de datos solo para actuar, va a ayudarte a diagnóstico a lo mejor, va a ayudarte a concebir problemas de salud física o mental en algún caso y nada más. Hoy en día la, la, la definición integrada de la IDD del 2021 te habla, con toda la razón, de que hay que tener un enfoque holístico para entender los sistemas de apoyos en los cuales reconozcas las aportaciones al conocimiento científico de cuatro ámbitos. Uno es el biomédico, dentro del cual estaría todo lo neuro. ¿eh? Todo lo neuro estaría aportando conocimiento sobre la etiología, sobre los síndromes, sobre los perfiles, sobre lo fenotípico, como suelen hablar, etc. Y nos va ayudando a entender eh, un poco a la población. Pero nos da solo pequeñas claves para la salud o salud mental en algún momento, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down, una de las discapacidades intelectuales más presentes y, y, y ya sabéis, con el origen cromosómico, pues bueno, eh, antes se hablaba de un patrón de síndrome de Down. Parecía que, debido a los enfoques biomédicos, eh, todos los Down fueran similares. Sabemos que no son similares, que hay tanta variedad interindividual como la hay en cualquier ámbito de población. Hoy en día se habla de diferenciar tres o cuatro tipos de perfiles. Al final hay que bajar al individuo. Entonces, lo biomédico... No te está solventando, por mucho que avance, la información que necesitas para tomar decisiones de tipo profesional. Eso es mi visión. Ni a las familias. Te ayuda a definir el diagnóstico, a definir problemas, a, a dónde tienes que hacer prevención. Por ejemplo, si hablamos de, de síndrome de Down, pues problemas, cardio cuidado con la cardiología, eh, cuidado con el envejecimiento temprano, muy claro. Eh, nos dice cosas claras muy importantes. Entonces, esa parte del conocimiento científico, que es lo biomédico, es importante. Pero es reduccionista creer que solo ella da claves. ¿no? Y a veces ese reduccionismo está en la cabeza de los profesionales o de los investigadores, ¿eh? en ambos ámbitos. ¿eh? Y a veces de los recursos que se dedican por parte de las autoridades europeas o españolas, a veces también está ese reduccionismo. ¿eh? En la cabeza, por ejemplo, las mentalidades investigadoras a veces te dicen, el dinero va mucho para lo que tenga que ver con tecnología o para lo que tenga que ver con cosa biomédica. Como mm. si eso fuera la clave. Pero hay otros enfoques, decimos el biomédico. Y la historia de la, del trabajo nuestro, los que, nos hemos, los que hemos nacido y nos hemos creado una educación especial, en lo que es dedicarte a la población diferente, motivado por ayudar a quien tiene limitaciones, eh, hemos nacido y hemos desarrollado enfoques psicoeducativos. Es decir, de la psicología aplicada, los modelos de la psicología han sido predominantes para poder dar eh, lugar a coherencia en las intervenciones, en el ámbito mucho educativo, que es como se trabajaba principalmente hasta que hemos empezado a saltar a la vida adulta. Pero se dice enfoque psicoeducativo, y la de lo dice, como bueno, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el comportamiento adaptativo, con el entrenamiento a padres, con, eh, con, la, con, con, el, con el funcionamiento de la persona en el medio en el que se inserta. Eso es lo que ha dado la salsa principal a las organizaciones, a los servicios de Plena y de cualquier organización española. Nos ha ayudado. a saber qué hacer. Eh, cuáles eran las ideas principales y hemos ido evolucionando con eso. Pero claro, desde, el año, desde finales del siglo pasado, no es solo lo biomédico y lo psicoeducativo que ha dado muchas más claves que lo biomédico un poco para la conducta cotidiana, me refiero. Los dos son válidos, pero este ha sido más elemental, ¿no? sino que empezó el enfoque sociocultural, empezó a decirse, claro, eh, la reflexión sobre lo que estamos haciendo, empezó a decir, bueno, es que la discapacidad depende también de la sociedad mucho, no es solo ese déficit, es que es que depende de las políticas públicas, de los recursos disponibles, eh, del papel que la familia desempeña, su activación o no, que te considere una guardería, que se considere parte importante, que tiene que colaborar, eso es muy diferente. Los determinantes sociales explican tanto la discapacidad, a veces más, que los determinantes personales, como nivel intelectual, nivel de conducta adaptativa. ¿no? Al menos tienes que tenerlo con el mismo nivel de importancia en cuenta. Entonces, el enfoque sociocultural es el que te dice... Estudio usted la interacción, la participación de la persona en, en, en donde esté, en la familia, en la escuela, en el empleo, en la comunidad. Entonces, ese enfoque sociocultural es el enfoque que en el siglo XXI complementa a los anteriores biomédico y psicoeducativo y además en los últimos años el enfoque de derechos, ¿no? que algunos veíamos claro ya en el modelo calidad vida en los años, en el 2002 cuando lo formulamos, pero que cuando sale la convención en 2006, el enfoque de derechos está claro, es decir, Siempre ha sido población discriminada, sigue siendo discriminada, sigue teniendo dificultades para acceder al empleo ordinario, a la escuela inclusiva. Y esas dificultades o barreras a veces están en los directores de los centros, en los gestores de las organizaciones, en los profesionales que trabajamos con ellos sí. o en las propias familias. Puede estar y está en todos esos sitios. Y pues, si eh, me que, permites, que sí. Sí. Eh, Miguel Ángel, ahí quería yo también eh, tener un, un punto ¿no? de, de cuestionamiento porque sí. hablamos desde una intervención más profesional, pero es cierto, y estamos en la reflexión y lo hemos hecho en este año de Ganamos en Comunidad, como nuestra propia identidad, ¿no? muchas veces es una identidad generada por, por una especificidad, por un diagnóstico concreto, sí. pues si eres un centro de autismo, si eres un centro de parálisis cerebral, si eres un centro de, de otro tipo de discapacidad, como hay una parte de lo cultural que está muy incorporada en las creencias que tenemos como profesionales, pero también en las creencias de las, eh, de las propias entidades. ¿no? Entonces, eh, cuando hablábamos de que un reto es la conceptualización de la discapacidad, no solamente hablamos de la discapacidad en la persona o en la familia, sino en nuestras propias organizaciones. ¿Tú cómo crees que tenemos que trabajar en el ámbito de nuestras organizaciones estos sesgos o, o estas herencias culturales que en un momento determinado, como decías, pueden ser un obstáculo para una propuesta del siglo XXI. Claro, claro y yo creo que ahí es clave informar, como estamos haciendo ahora o como se hace con la, con la buena página web que tenéis en plena inclusión y con lo que hacemos desde organizaciones académicas como el INICO y el Servicio de Información sobre Discapacidad. Es decir, todo lo que es informar es repetidamente ...informar y sobreinformar. Es pues como cuando trabajas y dices que la persona con discapacidad necesita sobreaprendizaje... ...para llegar a un nivel similar a la persona que no tiene dificultades. Todos necesitamos esa sobreinformación eh, repetidamente para poder aclarar los conceptos. En una primera vez que los oyes difícilmente a veces sabes traducirlos a la práctica. Entonces la importancia de conceptos que nacen de la experiencia profesional puesta en práctica implican consecuencias eh, y cambios que deben hacerse. Claro, llegar a, a que la información eh, te deje claro cómo hay que cambiar significa que hagas una reflexión. Entonces, ineludiblemente hay que hacer formación de nuestros profesionales, de nuestros directivos y de, y de las familias. ¿eh? Continuamente una tarea es informar de manera sencilla, no compleja, y formar un poco en, en qué significa, en qué cambios, eh, digamos implica porque luego la realidad de los cambios tiene que ser participada o partenariada supongo que esta palabra en Europa, en partenariado con las familias que son quienes deben mandar sobre la vida de sus hijos con los profesionales, entonces debe llegar luego a consenso de acuerdos que produzcan procesos de cambio, si no llegas a esos consensos eh, las cosas no funcionan tan bien, ya son muchos los casos que en la vida yo he visto en que organizaciones valientes avanzan fuertemente pero a lo mejor los familiares no están de acuerdo y se acaba rompiendo en un momento determinado una buena evolución. O viceversa, familiares y organizaciones que quieren avanzar sustancialmente pueden contar reticencia en profesores o en profesionales, eh, digamos que por ignorancia o por comodidad, que también existe, verdad eh, eh, ponen dificultades a los cambios. ¿no? Entonces, es verdad que hay que informar, que hay que formar, sobre todo hay que formar a los profesionales que luego ellos forman a otros y ejemplifican y son los que desarrollan las actividades esas de partenariado para sacar toma de decisiones consensuada que hagan que una organización avance, ¿no? Entonces, claro, digamos que el, lo importante de la pregunta que haces Enrique, es ¿cómo traducimos lo que sabemos que hay que hacer con cómo lo hacemos, no? Entonces, eso solo se hace poniendo en marcha información, reflexión sobre ella en una sesión práctica. A veces nos, cuenta, nos cuesta, perdón, en España y en todo el mundo latino, que veo que hay personas de otros países, eh, nos cuesta mucho traducir a la práctica eh, los aspectos teóricos. Entonces, hay una sobreabundancia de información inútil, por ejemplo, hablando sobre inclusión, eh, que yo ya me aburre, con... hay que hablar de inclusión y hay que sobreinformar, pero hay que hablar de experiencias prácticas, por ejemplo, no hay que hablar de modelos ejemplares que nos ayudan a aprender cómo, cómo resolver dificultades, eh, las teorías repetidas eh, que no tienen reflexión sobre la práctica, eh, Ayuda un poco, probablemente, ¿no? ver, Yo creo que hay, hay que... Ahí habría, porque en los años 70, 80, había una corriente muy potente de asociacionismo familiar. ¿no? Sí. Y eh, el, los espacios de encuentro, de discusión, de debate, eran, sí. eran eh, importantes ¿no? en nuestras entidades que luego dieron eh, pie a aquella eh, edad de oro, ¿no? De de repente. Muchísimas asociaciones en España pues, nacieron eh, pues, de, de, como si fuera una cascada. ¿no? Tal vez eh, ahora mismo con una mayor capacidad profesional, con una sociedad un poquito más individualista, hay cierta carestía o carencia de encuentros para hacer esta discusión, porque sobreinforma, o sea, puedes dar información, puedes, pero... La dificultad de la digestión de las implicaciones de las cosas. Nosotros, por ejemplo, en Plena Inclusión sí que notamos que a veces vienen muchas propuestas, ¿no? Hay mucha oferta, pero hay poca digestión y hay una actitud de… ¿y qué, qué es lo nuevo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que viene ahora? En vez de decir qué entorno necesita la organización para crear ¿no? su propia… Versión de lo que te proponen los distintos conocimientos científicos, oportunidades o el mundo del entorno. Estoy de acuerdo con tu análisis. Yo creo que somos esclavos de la moda. No es un problema solo de España. Había una profesora de educación norteamericana en un libro, me acuerdo, hace años que leí yo sobre, dentro de todos los que lees, sobre temas de educación especial, hablando de educación especial. No la segregada solo, sino cualquiera que nos dedicamos a educar a las personas. Y ella decía, la historia de la educación especial es una historia de modas. Decía, decía, análisis crítico muy importante. Nos hemos ido acogiendo a modas distintas de estrategia terapeuta, del último, que lo, parece lo más actual. Y, y en España en particular y en Latinoamérica, a veces eh, el afán de la gente de que se queda solo es manejar la palabra, eh, pero no la práctica, ¿no? Esto lo vemos mucho en los políticos, entonces no hay que reproducir lo que hacen mal los políticos, ¿no? Que es agarrar lo que es atractivo para que traiga a la gente, pero no ponerlo en práctica. ¿eh? Entonces, es verdad que tenemos un comportamiento eh, a veces de búsqueda de esa última boda, de esa... ¿Cuál es lo que se lleva ahora? ¿Qué palabras? Pues es calidad de vida, pues es apoyos, pues... Claro, pero efectivamente, como bien has planteado, eso... Es importante saberlo, pero es importante bajarlo a la práctica. No vale para nada que manejes el concepto si no dices qué estás haciendo. Y eso sí significa reflexión. Significa ser activo en juntarse, en bajar a la práctica cómo podemos hacer y cómo podemos cambiar y en qué medida damos pasos en la dirección indicada. Si no haces eso, todo lo que sea discurso es vacío. ¿eh? Es vacío. Entonces, es verdad que eso nos pasa mucho. Y entonces nos pasa que, pues a lo mejor no todas, pero... Un buen número de organizaciones tienen dificultades para hacer esa traducción a la práctica. Pero claro, si no hace la traducción a la práctica, solo el manejo del concepto no te dice nada. Por eso, por ejemplo, yo cuando que he hablado siempre mucho del modelo de calidad de vida, cuando alguien te dice, te habla de calidad de vida, siempre digo, pregúntale cómo la define. Y luego, pregúntale cómo lo mide. Y si no te dice cómo la define y cómo lo mide, es que no hace nada. Solo lo usa como concepto, que es importante, pero, pero, pero no vale para nada. Y si, si solo hablas de derechos. En tu organización o en la administración educativa, por ejemplo, los servicios sociales, si solo hablas de ellos está bien que hables, porque inclusive había, había se ha tardado mucho en hablar. Pues si solo hablas de ellos no vale para nada si no dices, bueno, los planes para ejercer mejor los derechos eh, tienen que ver con estos objetivos y estos recursos pueden servir para. Y en una organización lo mismo, tú quieres avanzar en el ejercicio de derechos de la toma de decisión de la persona o de la participación activa de la familia, tienes que traducirlo eh, a nivel práctico sentarte con los elementos clave del servicio, unidad, organización en que estás y tomar decisiones. Entonces, los conceptos que no son llevados a la práctica son inútiles, simplemente es un estar al día, un aparentar estar al día. Por eso repito que en la política pública eso es a veces habitual porque viven de atraer, yeah. eh, digamos, a, a nuestro discurso. voto hacia, hacia lo que hacen. no Y, y unos, unos cumplen y otros no cumplen, pero a todos siempre hay que decirles, como diríamos a las organizaciones, ¿Cómo lo mides? Lo que vas a poner, ¿cómo lo vas a medir? Eh, primero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué indicadores? ¿Qué recursos? ¿Qué objetivos te has puesto? Y luego, ¿qué cumplimiento hay de ello? ¿no? Bueno, igual para nosotros, ¿eh? no solo o sea, la política hay, pública. Sí, Miguel Ángel, en ese sentido, eh, también eh, porque es el valor que damos ¿no? a, a, cada, a cada elemento, a cada, a cada aspecto. ¿no? Y eh, históricamente, igual que le hemos dado mucho peso al diagnóstico, y como que el diagnóstico podía ser como un pronóstico casi determinista de qué hace una persona, si tiene una, un tipo de, de diagnóstico u otro, y estamos entendiendo que no, que es una capacidad de gestionar ¿no? distintos eh, canales de exploración para encontrar eh, la singularidad de cada persona, y, y ahí también el valor que damos a los apoyos especializados y el valor que damos a los apoyos que el entorno nos ofrece. ¿no? no sé si estarás de acuerdo conmigo que tenemos una hipervaloración del apoyo especializado y nos cuesta mucho el valor de otros apoyos familiares, comunitarios, de entorno, que dan mucha calidad de vida, aunque creamos que no están suficientemente preparados para las personas, que luego a veces nos llevamos sorpresa. No, no tienes toda la razón. Una de las cosas más destacables, claro, hemos nacido ahí. Entonces hemos nacido, yo he nacido en la educación especial, tú has nacido en la educación especial, muchos de los que nos oyen hemos nacido trabajando en ámbitos segregados eh, de la mejor manera posible y haciendo cosas oportunas y con mucha motivación y con buenos resultados, pero eh, esos modelos que nos costaron tantos años desarrollarlos y estabilizarlos y sostenerlos, eh, no son los modelos que sirven para el futuro, ¿no? de alguna forma. Entonces, el apoyo especializado somos los profesionales especializados, las organizaciones especializadas y todo lo que tiene que ver con el experto. Y es verdad que ahí hemos, se ha descargado la responsabilidad históricamente sobre los expertos, digamos, o los especialistas eh, preparados para atender a la población. De hecho, la educación especial fue especial y positiva porque aportaba Personas que tenían más conocimiento, tenían estrategias, tenían a veces herramientas, técnicas y lugares especiales para hacer el trabajo. Pero eso, eso ya no es el momento actual, momento actual es un momento comunitario y de derechos, como hemos explicado antes. Entonces, el apoyo especializado sigue siendo importante, pero su rol no es el apoyo especializado en un entorno segregado o discriminado. Es un, en un entorno comunitario, es un rol diferente. Y entonces hay que aprender un rol diferente. Y de hecho, la definición las propuestas de definición del año 2021 que te dice que hay cuatro elementos de apoyo y te lo decimos ya previamente en el modelo de calidad y apoyos que estamos planteando Salo, eh, Laura Gómez y yo desde eh, justo un poquito antes también de la nueva definición. Destacamos cuatro elementos de apoyos que son las claves que provienen de la experiencia de investigación y de la dirección de los cambios. Por supuesto que el apoyo especializado, pero lo decimos en último lugar para recordar que no va a ser lo más importante. Lo importante de él va a ser que colaboren, que los otros funcionen. Y lo que los otros funcionen es eh, dos de tipo social, como dices tú, ¿no? que es los ambientes inclusivos y los apoyos genéricos en la comunidad. Es decir, que logres que las respuestas laborales, educativas, de salud y sociales se den en los entornos comunitarios. Que cuanto más comunitaria es la vida de la persona, cuando más es participar en su propio barrio, sociedad, pueblo o ciudad, cuanto más participe directamente, hay mejores resultados de calidad de vida y de bienestar. Eso nos lo dice la investigación, porque hay más recursos, hay más oportunidades y la persona tiene más motivación, eso lo demuestra la investigación. La persona encuentra satisfacción eh, psicológica en verse activa y parte eh, de la situación y eso te viene en los informes cualitativos con personas que pasan entornos entornos más, más inclusivos. Entonces, decimos, apoyos especializados, pero... Apoyos genéricos en las asociaciones culturales, en las parroquias, en, en, en las asociaciones deportivas, en las juntas vecinales, en cualquiera que se mueva en la comunidad, debe ser objeto de, de estudio y de introducción por parte nuestra para ver en qué medida nuestra población puede estar ahí o ellos pueden estar con nuestra población en un momento determinado para hacer cosas conjuntas. ¿no? Entonces hay apoyo especializado. Hay propiciar ambientes inclusivos y la participación, como comento, y apoyos genéricos encontrados ahí. Eh, la salud es la que debe dar respuesta a las necesidades de nuestra población. No es que tengamos que tener médicos en nuestros centros, como históricamente lo sabía. Yo tuve dirección centro de educación especial, que teníamos nuestro médico que iba tres días a la semana y cuatro enfermeras. Que dice? No, no, son los apoyos. Es el sistema es que da su respuesta al máximo nivel de especialización. Y es verdad que hay algunos grupos, por ejemplo trastornos muy graves de comportamiento asociados con discapacidad intelectual requieren especialistas eh, formados sobre nuestra población, que no lo hay disponible en cualquier sitio, pero pero bueno, esos apoyos especializados, genéricos y ambiente inclusivo, y un cuarto punto y muy relevante, que es el primero que somos citar es que hay que potenciar la elección y autonomía de la persona, lo uh -huh. que es la autodeterminación ¿eh? uh -huh. el concepto de autodeterminación que tanto hemos hablado, cuando hacemos la propuesta desde el modelo de calidad de apoyos, hablamos de en vez de hablar de ese término que a veces es tan grosero en lo general, lo que decimos lo que hay que generar es que la persona pueda elegir y decidir para tener más autonomía y control de su propia vida, que es lo que es la autodeterminación. Entonces significa que hay que darle oportunidades de aprendizaje a cómo se decide en su vida desde secundaria de manera muy clara. Decir, hay que situarle en que lo que él va a aportar puede tener consecuencias, mm -hmm. es decir, que lo que él le gusta, sus preferencias, sus deseos, eh, su orientación, eh, cuando él la manifiesta, ponemos los medios para que pueda tener o ser realidad no de alguna manera, entonces eh, ese es el otro elemento clave, no solo especializado, sino potenciar claro. el papel de la persona en su uh -huh. toma de decisiones, que eso es clave. Cuando decís ganamos en comunidad, vosotros con muy buen criterio plena, está poniendo todo el énfasis en que las personas deben participar hasta en la comisión ejecutiva claro. hasta en la dirección de las organizaciones, eso es el máximo nivel eh, que hoy estamos viendo un poquito de participación activa, uh -huh. de empoderamiento, y ese es un uh -huh. ejemplo. Pero luego, eh, digamos sí, esto hasta en pequeñas cositas ¿no? de, de la vida de la persona, esa uh -huh. parte del de, de apoyo, del autoapoyo, uh -huh. sería el punto clave. ¿no? Ahí se me permite, bueno, yo creo que es una una tarea que tenemos que es ilusionante, ¿no? pero también asusta salir a, sí. a la comunidad y no hablo de las personas. Hablo de las personas, de las familias, pero también de, de nuestras organizaciones y, y el impulso ¿no? para, para hacer los entornos inclusivos. Y hay un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención como lección, ¿no? como, como la sociedad de repente en un momento determinado se configura más inclusiva y es eh, cuando se han incorporado eh, a los colegios de nuestro país niños ucranianos. ¿no? Y de repente pues un, un hijo mío me decía, ahora tenemos dos compañeros y todos comprendemos que no saben el idioma, que les tenemos que ayudar, que les tenemos que acompañar, que tenemos que estar pendientes. Que... Y yo hacía la reflexión de eh, cómo de repente una institución como el colegio eh, ha tomado conciencia de la importancia y la necesidad que tiene este tipo de ciudadanos, pues que tienen la dificultad que tienen de sufrir, bueno, pues una, una invasión, una guerra en su país, ¿no? Y como muchas veces esa misma actitud que es tan necesaria para hacer un entorno inclusivo nos cuesta mucho comprenderla y elevar la conciencia tanto de un colegio ordinario para que incorpore a niños con discapacidad o de nuestros propios servicios para que se hablan a la comunidad. Entonces, ahí yo creo que hay una tarea fuerte que hacer de, de interna ¿Hay un... ¿no? sí. tenemos hay una pelea contra el estigma que se habla mucho de enfermedad mental pero que nos toca a toda la población no Y eso en enfermedad mental o en salud Mental digamos más que enfermedad mental, a nivel internacional y a nivel de las organizaciones españolas que trabajan sobre ella hablan mucho del estigma con razón pero el estigma le tiene toda nuestra población el síndrome da un por las características físicas la población que muestra cierta torpeza o falta de inteligencia rápida, que pues, es nuestra población, que es más sencilla a veces, ¿verdad?, de, en el modo de comportarse, también son más buenos generalmente, ¿verdad?, pero que digamos que hay unas actitudes o unos estereotipos eh, de comprensión de, de nuestras personas negativos que hay que romper, y esos están a veces en las organizaciones, en los profesionales y en las administraciones, en todo, y en las propias familias, ¿eh? en las propias familias, ¿eh? puede haber... Por ejemplo, cuando la chica con discapacidad es mujer, en las familias puede haber actitudes más negativas sobre el futuro que cuando es hombre, porque lo del empleo ya no lo ve tan claro porque no es mujer. Error uno, ¿no? Mm -hmm. Es decir, hay, hay actitudes, estigmas o estereotipos que, que tenemos y que hay que luchar contra ellos, ¿no? Porque eh, está demostrado que las personas avanzan en la medida en que les das confianza les construyes un autoconcepto potente, al menos una autoestima propia, a pesar de que tengas dificultades para aprender, de que tengas dificultades para tener autonomía, eh, hay que decirles, tú tienes derechos, tú tienes que ser valiente, tú tienes que dar pasos adelante, te vas a poner apoyos, pues tienes, pero tienes retos, tienes que ir superando dificultades. Entonces, a veces renunciamos, o nos parece muy positivo el decir, no, eh, como tienes estas dificultades es mejor no exigirle. Error clave a las familias eh, que piensan que a su hijo no tienen que, que darle ayudas, pero a la vez decirle que dé de avances para controlar su propia vida, porque su bienestar va no a depender de que sea activo. ¿no? Entonces es verdad que luchamos contra actitudes, estereotipos o, mm. o estigmas que nos cuestan, dificultad. Decías tú el ejemplo de niños ucranianos, y es verdad, es un ejemplo muy relevante, eh, comparativo, porque igual que la, la inclusión de, en las escuelas de muchos niños que han procedido de... De, de estos años de Rumanía y de Bulgaria, que, se han, eh, que con facilidad en unos meses, primero han sido bien aceptados y en pocos meses se han integrado y han generado habilidades de, de participación importantes. Nuestra población ¿qué pasa? Su diferencia es que requiere apoyos y ayudas eh, importantes para que su vida sea normalizada, para que ejerza derechos. Esos apoyos y ayudas le debe dar el compañero, la compañera, el trabajador la trabajadora o la persona en la sociedad. Entonces, claro, los apelos especializados somos los encargados de romper los estigmas, de facilitar ejemplos, de generar modelos de actuación para que la asociación cultural, la parroquial, la deportiva o la, o la junta vecinal sea capaz de comprender, de entender y dar lugar a esa pertenencia comunitaria de la que hablamos. ¿no? Solo actuando los especialistas ahí logramos construir comunidad, que es lo que en plena perdón, inclusión habéis planteado muy bien. Y en ese sentido Miguel Ángel, tú que tienes una visión pues de, del ámbito internacional en lo que es el diseño de ambientes inclusivos ¿no? De esa idea de ir generando entornos sociales que fácilmente incorporen a todas las personas desde ese enfoque de diversidad y eh, nos podrías señalar, eh, ¿dónde podemos ir a aprender? ¿Hay algún tipo de de experiencia o en el ámbito educativo, en el ámbito laboral o, o en otros donde destaque al, alguna corriente en otros países? Eh, eh, no, yo Te digo lo que yo veo, no, no te digo atacar porque hay, la, es difícil tener información de otro aunque yo me muevo internacionalmente, con la pandemia es, estamos online el 95% del tiempo como ahora, entonces ves menos las situaciones reales que lo que lo veías antes. Pero desde mi punto de vista, esa parte, yo creo que es un criterio clave, eh, digamos, las organizaciones políticas locales, es decir, ayuntamientos, diputaciones, son muy relevantes para construir comunidad. Porque ellos tienen la responsabilidad de atender a la población independientemente, eh, sin discriminar por edad, género, eh, discapacidad, etc. ¿no? Entonces, es su responsabilidad generar políticas activas que construyan comunidad. Es verdad. Que van a decir, no solo es discapacidad, también es el inmigrante, el otro. Bueno, vale, pon a todos, pero pon recursos, pon planes y colaboramos activamente. La red de discapacidad, que tiene una red muy potente, mucho más establecida y sostenida que todo el ámbito de la inclusión social, es un colaborador prioritario para poder lograr eh, la construcción de, de ambientes inclusivos. pero yo Para mí la importancia la tiene activar el papel de ayuntamientos y diputaciones mm. o, como sea, o cabildos o como se llame. Eh, y yo creo que había que descentralizar mucho las competencias autonómicas hacia esas organizaciones locales. Eso daría un cambio sustancial, pero nos ayudaría a las organizaciones que ya en sí son activas o proactivas a negociar eh, planes, a, a ayudar y a configurar eh, cambios eh, comunitarios. Además, sin, esa, sin ese introducirnos en la política pública aplicada, difícilmente construiremos comunidad. Podemos construir digamos situaciones un poco que pueden ser aisladas de, de organizaciones y servicios que generan ellos solos un entorno eh, enriquecido de funcionamiento, pero la clave yo creo que es activar y demandar activamente a ayuntamientos, cabildos, diputaciones yo creo que hay algunas que están planificando yo veo inicios de planificación aunque muy globales, pues por ejemplo en, en, en Álava en, en el País Vasco veo algo ¿eh? creo que es los que han ahí pueden empezar a tener la idea clara no. de, de por dónde hay que ir. Pero desconozco, tengo que no. perdonar, pero la ignorancia lógicamente mía es muy grande y desconozco. Lo que hay que aprender es de modelos próximos, yo creo. No. De que hay que aprender en nuestro entorno de España eh, lo que vamos haciendo cada uno y lo que va significando eh, maneras de resolver. ¿no? A nivel no. internacional, eh, claro, eh, es que es difícil recoger la experiencia de países pequeños como los escandinavos. Esos funcionan bien, pero claro, son países de 5 y 6 millones. ¿sabes? Eso es todo lo que, lo que tiene la Comunidad de Madrid, vamos. Entonces, claro, han planificado en detalle y con recursos importantes un funcionamiento social que nos puede servir de idea, eh, pero este es un país mucho más grande. Y además, eh, que, que tiene un papel la administración local de, más poderoso que, que aquí. ¿no? Bueno, pero ahí también hay otra estrategia, yo creo que se está desplegando, eh, por parte de nuestras organizaciones y en otros eh, ámbitos, que es la aparición de nuevos roles profesionales. ¿no? Cuando hay una especie de, de nueva generación de profesiones pues que tienen la palabra de facilitadores, de conectores comunitarios, y yo creo que es una, una manera todavía incipiente de ir eh, provocando una mayor eh, un mayor maridaje o penetración de nuestros centros y servicios en la comunidad. Sí, claro que sí. ahí tiene razón. Esos papeles del educador social o del conector comunitario o cualquier otro profesional trabajando en ese entorno, ¿eh? que puede tener distintas, de distintas disciplinas, yo creo que puedes proceder a esos trabajos. Por eso es clave. Hay que formar ya en eso. ¿eh? Es más fácil formar a la gente joven en esos objetivos a veces que cambiar... Eh, las ideas demasiado asentadas respecto a lo que para ti significa el trabajo con la población con, con discapacidad, pero, pero en alguna medida hay que exigir esos procesos de cambio, porque si, si no hacemos ese rol comunitario y es verdad y, facil, y esos roles de facilitadores o conectores eh, son esenciales, que básicamente es con, eh, hace un ejemplo, esto existe hace tiempo, o existía en el empleo con apoyo, el empleo con apoyo hablaba ya de un preparador laboral y de un buscador de empleo. Entonces hacían varias funciones. Una era buscar oportunidades en las empresas, en las administraciones, buscar, y otro preparar en estrategias de introducción al mercado laboral. En realidad, esos eran papeles de conector comunitario y hacían las tareas básicas que es hay que buscar las oportunidades, pues digo yo, culturales, parroquiales, sociales, porque nos vale cualquiera que sea que sea parte activa de lo que es parte activa de la comunidad en la que estás, de la vecindad, de la colonia donde vives, de como quieras llamarlo, de tu urbanización o de o de lo cercano. ¿no? Entonces, es verdad que esos roles son, son esenciales uh -huh. y, y hay que potenciarlos pues, y hay que aprender eh, cómo se van desarrollando. Hay que ver esos modelos hay, de, Claro, en ese sentido, lo que estamos es un poco eh, identificando partes ¿no? de la propuesta de la definición, eh, apoyos... Ambientes inclusivos, eh, apoyos más genéricos, eh, apoyos especializados y aquí un poco eh, el, el éxito sería una ecuación, un cóctel equilibrado de los mismos. Pero sí que te eh, quería preguntar eh, en qué medida ves que nuestras organizaciones están eh, de alguna manera mmm, di diversificando o disociando Apoyos especializados de grandes instituciones. Porque antes se pensaba, para tener un apoyo especializado, tenemos que hacer un gran centro que tenga de todo. Frente a esta Muy propuesta bien. que el apoyo especializado no significa que todas las personas que tienen una necesidad tienen que ir obligatoriamente a un espacio concreto. Claro, una de las cosas que cambia, es, la clave ya no es la, la gran organización. ¿no? La macroorganización que daba respuesta a todo. ¿no? Que así hemos bueno, hay ejemplos muy relevantes de, del ingenio desarrollado por directivos que han desarrollado organizaciones muy potentes en base a esfuerzos importantes que no una respuesta a todo. Eh, los tiempos que vienen son tiempos a veces especializados y a lo mejor una persona puede estar atendiendo una organización para el ocio, eh, que puede ser sobre todo de tipo deportivo, y puede estar en otra para el empleo. O puede estar en una organización que le presta los servicios, eh, digamos, de atención, eh, en comunicación, suponte y en comportamiento de adaptación y, decir, es un momento en que ya no es la gran organización sino que es la conexión y la estructura de distintas organizaciones dando respuestas a veces especializadas, porque hace años no había redes especializadas, hoy sí que las va viendo en empleo, en ocio en, en, en distintos aspectos entonces, eh, claro, lo que hay que resolver es cómo administrativamente eso lo cuadras para financiarlo porque la administración piensa una persona en un lugar y de ahí no se ha movido. Parece que si le sacas a la comunidad, ya te pone pegas para financiar incluso, ¿no? Entonces, ahí hay que informarles y formarles. Pero yo entiendo que vamos a hacer organizaciones más pequeñas, eh, o deberíamos ir a organizaciones más pequeñas, o dentro de las grandes subdividirlas de alguna forma para que puedan ser más activas en, en la participación en las decisiones de, de los miembros de ellas. Y es verdad que no es, no es, no es dar todas las claves, es encontrar muchas claves en otros claro. ámbitos distintos, que no les tienes que haber generado tú todos, porque, porque es irreal, ¿no? Sería, eh, sería poco sostenible, además. ¿no? Uh -huh. A lo mejor eh, son más eficientes, porque están más en la comunidad, que, que tal vez pierdan visibilidad, visibilidad como grandes instituciones, pero que podamos estar más eh, en penetración con lo, con lo comunitario, ¿no? Y ahí... Eh, estaría el tema de la innovación, que yo creo que sería como otro tema vinculado a la, a la definición y a la conceptualización porque cada persona es una singularidad y supone una innovación ¿no? práctica en, lo, en el sistema de apoyo que vas a ofrecer pero tiene que tener un ecosistema de innovación. ¿no? Y, bueno, pues ahí conocéis las personas que estáis enganchadas en la conversación, pues que hay grandes proyectos de innovación, uno es el proyecto de mi casa, una vida en comunidad que hacemos de manera compartida. Y, y me gustaría un poco eh, que Miguel Ángel nos contara cómo ve, ¿no? después de a lo mejor los dos de Next Generation, como oportunidad, y cómo está el estado de la innovación y la investigación, porque tú siempre has sido un referente y, y has eh, exigido inversión ¿no? en innovación e investigación en nuestro ámbito frente. Bueno, o sea, ¿La gran investigación médica, farmacológica o tecnológica? Sí. Pues primero quiero hacer un comentario, porque he dicho una cosa que es, que es muy oportuna. No es ni el momento de la gran organización, ni el momento de que nos identifiquen como organización de discapacidad. O sea, hay que quitar todos los nombres que tengan que ver con la caridad. O al menos, que si, quitar el punto de vista de todos tenían un nombre como de virgen o de santo, que no me pongo a que lo tengan, pero, pero de entrada estás hablando de beneficencia. Y todos tienen una identificación de para discapacidad. No, no, hay que montar, como ya hay alguna organización, hay en Madrid y hay en algunos sitios en otras partes de España, los cuales, pues es un, no que decir, estás desarrollando una actividad pro empleo o de centro de día o de otro tipo para distinta población. Pero tú no dices para población con discapacidad o población vulnerable, sino que es, es un centro comunitario, un centro comunitario en el cual eh, se trabaja con esta población y con otra, y entra y sale y está en la comunidad. Y no está permanentemente ahí. Entonces, eso es, es muy claro. ¿eh? Identificarlo con la beneficencia histórica. Hombre, no podemos quitar del medio lo que tenemos construido y hay que aprovechar los recursos y las infraestructuras, pero hay que desetiquetar eh, como beneficencia lo que estamos haciendo. Porque estamos hablando de calidad, de eficiencia, de eficacia. Y eso requiere, primero, para hacer participación comunitaria, reconocernos como parte de ella, en la cual… Eh, digamos, estamos abiertos a y, y nos abrimos a, a, hacia otro sitio, ¿no? entonces eh, eso por un lado, respecto a lo que comentabas de la identificación de los centros no pero luego de innovación e investigación como lo veo bueno, hemos avanzado también lentamente yo cuando nace, yo dirijo el instituto y, y hasta el año que viene probablemente siga en ello del de INICO, que es el único que hay en España que empezamos en el año 96 eh, y en el 97 ya por boletín oficial de la comunidad autónoma, pero el 96 sigue siendo el único que hay en España. Somos muchos, somos 35 profesores, 20 personas contratadas, eh, con varias, tenemos mucha actividad, hay grupos de investigación variados, relevantes, importantes. Entonces, eh, ahí estoy contento, que como yo siempre lo he visto, es con más ambición de lo que de lo que consigo, de lo que conseguimos. Primero, mi instituto debería ser un instituto con carácter internacional, con financiación fuerte para que me viniera un canadiense o un marroquí, que juegan bien al fútbol, pero también pueden investigar bien, ¿verdad? Eh, que tuvieras capacidad de contratar o de hacer participar a gente distinta también. Hemos conseguido un instituto... Que no hay en otras comunidades autónomas. Lo pongo como ejemplo. Eh, ¿Por qué no lo hay? Cuando nace el instituto en el año 96, yo pongo una de las líneas estratégicas: contribuir a crear una red de centros o institutos, no hace falta que todo sea un instituto, en todas las comunidades autónomas que podamos ir intercambiando, aprendiendo y desarrollando investigaciones. Es que hay que investigar muchas cosas, es que hay que cambiar muchas cosas en la vida de las personas con discapacidad y en sus familias. Y es que hay que ayudar a esos procesos de cambio con metodología, con, re, eh, con, con reflexión, con colaboración o partenariado entre organizaciones y universidad. Pero ahí el mejor modelo es el modelo anglosajón o el norteamericano principalmente, que desde la época de Kennedy dijo, programa, programa estatal, todas las, todos los estados tienen que tener un centro o un instituto, como quiera usted llamarlo, hay tres formas de llamarlo Dedicado a las personas con discapacidad, que básicamente colabora con las organizaciones y administraciones del entorno, que le, que le aportan los recursos o colaboran en la captación de los mismos para hacer actividades que son de envejecimiento, de educación, de transición a vida adulta, de salud mental, cada, cada estado tiene una forma. Y eso se reúne anualmente, nosotros somos parte de esa red, el único instituto de fuera de, de Estados Unidos. Entonces, eso en España hace falta. Entonces, hace falta que las comunidades autónomas se pongan las pilas. pero decirle usted, pues en cualquiera, hasta en las comunidades uniprovinciales, al menos un pequeño núcleo, eh, financia y origina programas que ayuden a, a que haya gente activa en los medios universitarios para colaborar. ¿Por qué es importante que lo hayan los medios universitarios? Pues porque somos los que tenemos tiempo para el desarrollo de materiales, de metodología, de reflexión y eso es importante en la investigación. Entonces, lógicamente, casi siempre he apoyado con las necesidades que te plantean las organizaciones o que consensuas con ellas o las administraciones. Ese es el modelo. Claro, claro el, el, el, la insatisfacción mía sería, coño, llevamos 26 años y seguimos solos aquí. Entonces, yo no estoy tan orgulloso de ser solo el único instituto, es al revés. Y coño, qué país tenemos más lento. Y si miras quién investiga en España, pues todavía somos pocos. Hay algunos núcleos, pues están, no quiero citar uno u otro para faltar, pero personas hay relevantes por muchos sitios. Y pequeños grupos también hay unos cuantos. Pero en algunos sitios no hay ninguno. ¿eh? Eh, o, no hay, eh, o, o no hay, digamos, la manera de haberlo puesto en marcha. O los que hay están alejados de las necesidades sociales que las organizaciones o administraciones plantean. ¿no? Ha habido más, por ejemplo, en los ámbitos educativos históricamente, eh, y estamos analizando eso con el Real Patronato ahora, con el Reino por la Reunión Parlamentaria en enero, para, para hacer un análisis crítico de eso, por ejemplo, ¿no? crítico en el sentido de, de eso, cómo se construye, qué se hace. ¿no? Entonces, la innovación es un elemento esencial. Eh, que es cualquiera que en este campo se considere que ya sabe todo y que no tiene que cuestionarse y poner en marcha investigación o, o datos, reflexiones. Eh, comprensión consensuada de las cosas es que está mintiendo, no. ¿no? yo llevo 45 años y llevas igno ignoras, desconoces y aprendes nuevas no. cosas, igual que hemos hablado al principio de los apoyos hemos aprendido a decir no solo apoyos en general, sino individuales y evaluarlos no solo individuales, sistemas de apoyos no solo sistemas, apoyos en la comunidad, en ambiente inclusivo, no solo especializado, esa evolución de conocimiento eh, ponerla en práctica pero luego ayudar a ponerla en práctica a veces las organizaciones necesitan colaboraciones externas que te potencien formación especializada, desarrollo de recursos y colaboren sí. en esa extracción de datos reflexivo de las propias organizaciones de qué están haciendo, cómo no, en qué pueden mejorar, yo qué sé, esas... Hay muchas técnicas para poder trabajarlo. Entonces, ahí lo que hay que pedir a las administraciones es papel más activo. Daros cuenta que siempre que recortan, salvo el gobierno actual que está haciéndolo bien ahí, Siempre que recortan, han recortado la investigación. Siempre pues mira, la ocurrencia en esta... era... <risas> Sí, si me permites. Eh, porque hay una demanda en el ámbito de, de plena inclusión, y se veía en, en este proceso de ganamos en comunidad y cuando hacíamos la ponencia de, de, de, de organizaciones con mucha voluntad de, de transformación y que solicitaban los canales para Decían, estamos dispuestos, tenemos que caminar en esto. Vemos que hay algunas organizaciones que van un poquito por delante, comentabas tú, la gestión de recursos comunitarios como centros culturales que gestionan organizaciones de plena inclusión, que ofrecen apoyos a la comunidad y eso es una oportunidad para la incorporación de las personas. ¿no? Pero la investigación a nosotros siempre nos ha servido como la punta de lanza para la transformación de los marcos legislativos y la legitimación de las, de la, de las inversiones, ¿no? de, la, de la financiación. En este momento yo creo que sí que es un momento de ilusión que empieza a eh, tener coherencia ¿no? los cambios eh, de carácter técnico-científico con la evolución en derechos, porque ahí hay un tema clave de, de la propia propuesta de la definición, ¿no? Que es la ciudadanía compartida, la que ahora eh, nos. Eh, pero es cierto que estamos en ese momento de necesidad de un cambio eh, en lo que es la legislación, el marco, que tiene que ser muchísimo más flexible para hacer posible lo que estamos hablando, ¿no? En ese sentido, eh, hay como una especie de lucha entre un modelo mucho más centrado en la confianza, en la flexibilización de los apoyos, en la revisión a otro, pues más de un sistema de atención a la dependencia de cajones, de prestaciones, y casi de una vez que te he dado la prestación, pues pasarán años, años, y, y las cosas seguirán. Tú en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, el partido? Hay, hay oportunidades sí. de ganar, como estamos en el Mundial. Sí. No, en este, Menos mal que no tenemos a Luis Enrique. <ríe> tenemos mejores entrenadores aquí, probablemente, que el que se eligió para la selección. Pero, pero bueno, hablando de este tema, eh, yo creo que estamos en un buen momento. En 45 años yo no he visto mejor momento a nivel general, desde el punto de vista de los ámbitos sociales, que ahora. Hubo un momento fuerte, solo centrado en lo educativo, en los años 80, que tuvo su esfuerzo y luego tuvo un bajón importante, y luego no un mantenimiento, eh, en la política pública activa me refiero, ¿no? Eh, pero el momento actual en cuanto a recursos, ayudado también por los recursos europeos, pero por las decisiones de cómo orientarlos por parte del gobierno actual, entiendo que es un momento para la investigación, por ejemplo, que hay más dinero que nunca. ¿eh? Porcentualmente un 30% más de lo que habitualmente se dedicaba, y me refiero no solo a la investigación que tenga que ver con discapacidad, sino a, la, a lo que llamamos eh, las propuestas de generación de conocimiento que acaban de salir ahora y que yo estoy viendo con gente joven para ayudar un poco a, a ver en qué medida pueden encontrar ahí, eh, digamos, apoyos para resolver cosas en nuestro ámbito. ¿no? Entonces, hay dinero, afortunadamente parece que hay una sensibilidad manifiesta porque hay datos que lo no manifiestan y hay voluntad además de, de atender un poco a las demandas organizacionales y sociales. Eso es un momento ideal y hay que mantenerlo y hay que aportar datos que muestren la eficacia de las inversiones en función de los resultados que obtenemos. ¿no? En la medida que hagamos eso, podemos comprometer eh, digamos, eh, el futuro también de dedicación y hay que agradecer primero la voluntad y los esfuerzos que están potenciando que las organizaciones plena y otras, ¿no? como está Daño Cerebral, como está Aspace, como están eh, otras de discapacidad física y sensorial, hay aportaciones de recursos ahora mismo que van a servir para saltos organizacionales o pueden servir para saltos organizacionales relevantes. Entiendo que pueden servir, porque lo vivo muy de cerca y estamos colaborando en varios de ellos. ¿no? Entonces, pueden servir, son de, en algunos casos sirven de reflexión, y autocrítica y análisis para tomar decisiones de futuro en otro sirve ya para hacer avances innovadores importantes como es en el caso de Plena, en cualquier caso digamos que hay que felicitar a la política pública en el momento actual porque difícilmente eh, por lo menos no encuentras salvo ese momento en que la educación tuvo una atención especial eh, pero con todas luego con, con todo un desarrollo inestable posteriormente y con una caída y no mantenimiento, la gente se quedó con el lenguaje ¿Eh? con el lenguaje, pero no con, los, no con los recursos y los resultados, ¿no? Por eso hay que exigir siempre mmm, datos, eh, indicadores de, de resultados eh, y, y en base a esos exigir un poco cómo avanzamos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo ahí estoy contento en ese sentido. De hecho, eh, es como parece que se han juntado los cables para que uno no pueda retirarse nunca porque hay oportunidades de investigación eh, que uh -huh. no las puedes dejar de lado cuando crees en ellas, ¿no? Y en esas Podemos decir que el balón está en juego, ¿eh? sí. hay partido y es verdad que, que igual que las oportunidades están ahí en la delantera ¿no? del, del, del partido, pues en la defensa sí. tenemos que, que luchar mucho porque se mantenga un espacio de, de avance en los derechos sociales. Y, y también de que esas transformaciones que empezamos a vislumbrar empiezan a entrar también en la parte más del sistema. ¿no? Pero para cerrar un poquito, porque ya estamos casi en la hora, sí. eh, yo creo que es, merecería la pena eh, hablar un poco de la ciudadanía compartida como ese elemento de, de eh, embridaje, ¿no? el, el cinturón que da sentido... A, a todo el trabajo, no comprender la completa dignidad de las personas, su el marco de derechos. Ahí sabes que la plataforma de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de plena inclusión tiene una agenda muy potente. Y está teniendo pues encuentros de incidencia política al máximo nivel. Ha estado con el presidente de gobierno, con la reina. Tienen su agenda eh, política. Hemos tenido también avances a nivel global pues como el derecho al voto, su presencia, pero todavía eh, podemos hablar de un déficit de ciudadanía muy elevado. ¿no? Incluso si hacemos un poquito de autocrítica, eh, hablamos del derecho al voto en las elecciones autonómicas, locales, estatales, y a lo mejor en nuestra propia asociación no tienen eh, esa oportunidad. ¿no? En ese sentido, eh, ¿qué claves o cómo podemos engarzar estas propuestas, estos avances de plena inclusión, con la, la revisión de la definición de, de discapacidad intelectual de desarrollo pues, que ha sido pública claro. Sí, en, en, digamos que la definición, y ya lo decía, ya compartida es más posterior también. Eh, lo que hemos evolucionado es con el modelo Caribea y Apoyos, primero mezclar ambos modelos, y eso es lo que implica eh, la práctica profesional y organizacional debe basarse en ellos, pero luego esa... La práctica, digamos, de la política pública es más la ciudadanía compartida que también atañe a lo organizacional, que básicamente se refiere a, a empoderar eh, a las personas eh, para que su participación sea plena en la toma de decisiones respecto a cualquier aspecto que les competa de su vida. Entonces, respecto a las actividades, a, a, los, a, lo, a su plan personal de apoyos, por ejemplo, cuando hablamos de plan personal de apoyos, hoy día decimos, oiga, no es el plan que hemos hecho toda la vida, de desarrollo individual, de atención, no sé qué. Es el plan de la persona. La persona es el dueño. Ciudadanía compartida sería aquí, como es un estado de pertenencia comunitaria, es la persona que tiene que ser dueña de su plan de vida. Y tiene que haber aprobado y estar motivado para saber cuáles son los objetivos en que le estamos ayudando y en qué medida se están consiguiendo o no y qué papel él desempeña. La mía que podamos mover su su papel estamos logrando lo que se venía compartida, porque la entendemos como esa relación inclusiva de pertenencia a una sociedad, a los derechos y a los deberes sociales, ¿no? y, y, y de alguna forma eh, lo que requiere es el compromiso de su plena participación. Sin él, difícilmente avanzamos. ¿no? Entonces, digamos que toda la nueva definición va en ese sentido también, ¿no? Eh, y está hablando de los derechos y los debemos traducir, lógicamente, como has comentado, nuestra práctica organizacional de manera muy clara. ¿no? Por eso yo decía. Eh, cuando hablo de las estructuras a veces sistémicas, no hay el nivel individual que estamos, la familia, el profesional, el personal de atención directa, entonces evaluamos necesidades de apoyo, calidad de vida, ponemos en marcha planes de ayuda y evaluamos resultados. Ese es el plano individual, el de toda la vida, el que el apoyo especializado hacía. Pero ahora estamos diciendo hay un plano organizacional, en plena lo hemos hablado ya en, en distintas ocasiones, ¿no? Hay que transformar. ¿Cómo trabajan las organizaciones? ¿Cómo piensan sus directivos? ¿Cómo gestionan los directivos, los recursos y las organizaciones? Por eso ha fracasado la educación inclusiva en ir más rápido, porque no hemos formado los directivos de los centros ordinarios en, en el conocimiento, la comprensión y en la toma de decisiones. Por eso va tan lenta. Es una de las barreras principales. Y en los servicios sociales nos puede pasar igual. Los, la, las personas que deciden, los patronatos, los responsables, deben tener, eh, digamos, un papel activo en, en las decisiones, digamos, que hacen ese avance y esa transformación de la organización. No solo es política pública, como hemos he hablado, sino que es transformación organizacional. Entonces, sistema individual, apoyo especializado de toda la vida, es calidad de vida y apoyos, el modelo mezclado de ambos, la organización, modelo de calidad de apoyos y, además, construcción de comunidad, ...junto al nivel de la administración... ...que es el nivel del sistema más amplio... ¿no? ...y la organización uh -huh. tiene que estar construyendo esa comunidad... ...entonces irme a Ciudadanía Compartida iría... ...a ese nivel de construcción del sistema... ...en que las organizaciones son relevantes... ...en su colaboración con la... ...digamos con las entidades públicas... Uh -huh. ...que cuanto más... Eh, eh, ...digamos que cuanto más cercanas a la persona... ...mejor para planificar ayudas... ...yo ¿no? eso es uh -huh. como, como lo veo un y poco... Que, y al final... Eh es como un determinante o, o un, un aspecto de lo que siempre estamos discutiendo, de a qué modelo social vamos. ¿no? Entonces, la construcción del modelo social y es un modelo que empodera a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, genera oportunidades que luego las personas van a poder vivir ¿no? en ese contexto. ¿no? Yo creo que es, es muy potente y luego tiene la capacidad de eh, unir ¿no? todas las dimensiones de la intervención que en ocasiones pues, nos quedamos en una parte muy concretita y no tenemos esa jugada general. En ese sentido ya estamos a la una y cuarto y Ajá. tendríamos que ir cerrando. No me gustaría terminar sin mencionar que está la revista Siglo Cero, que Siglo Cero es un elemento de difusión, de divulgación muy importante, que además está en un momento dulce, ¿no, Miguel Ángel? Claro. Hombre, Siglo Cero ha crecido y siempre fue una revista... Importante y útil. La dirigió Alfredo Fierro hasta el año 92 y e hizo una labor en aquellos tiempos difícil, con estudios y, y artículos de profundidad importante que todavía puede leer la gente y decir pues, qué bien analizaba ya y qué bien se planteaban ya algunas organizaciones lo que había que hacer. Desde el año 93, yo, eh, a propuesta de Plan de Inclusión, estaba en la dirección de la revista eh, compartiendo con el equipo. Eh, directivo con vosotros, con Plena y con las y con otras personas cómo avanzar. Yo creo que la, la revista ha crecido eh, es muy reconocida ha pasado a estar en los índices de impacto de Scopus y estamos peleando para que siga subiendo. Esos son índices que es el reconocimiento de que es una revista de prestigio y seria. La mejor ventaja que tenemos ahí, hay dos cosas es la, la, eh, gracias a Plena, la revista es gratuita. Entonces da la información información especializada más importante y más avanzada en la lengua española y con similaridad a cualquiera internacional, similaridad eh, para todo lo que tiene que ver por, sobre autodeterminación, planificación central en la persona ambientes sociales, inclusión y además con ejemplos prácticos de aquellos, no solo de España sino de otros países del mundo hispano que están haciendo cosas relevantes bien escritas, con buenos datos que nos permiten aprender entonces primero, es libre de coste económico, la puedes descargar Gratuitamente, eso es importante porque además a nivel internacional no hay tantos ejemplos de lo de la discapacidad, casi todas te cobran algo, entonces el conocimiento está alejado de la necesidad. Entonces, invitar a todos a que la consulten, ya sabéis que la editamos la Universidad de Salamanca junto a Plena Inclusión, se acaba de cambiar la web ahora mismo, estamos haciendo pequeños ajustes todavía, hemos hecho una web mucho más atractiva en español e inglés eh, para entrar en impacto más potente internacional de reconocimiento pero bueno, eh, es una revista seria y rigurosa, que sepáis que, que rechazamos en torno al 60-70% de los artículos, y no es porque seamos, estemos orgullosos de rechazar, sino porque tenemos un nivel de rigor y de exigencia alto, tiene que estar bien escrito, siguiendo unas normas ap apropiadas, ser novedoso lo que te comunican, o una experiencia particular, singular, que merece la pena comunicar. Afortunadamente ha pasado toda esa transición de años para... Poder ser gratuita, poder descargarse y además tener ejemplos de lectura fácil, que eso hay que dar el aplauso a plena inclusión, porque hay que financiar todas las cosas, hay que dedicar recursos. Solo ahora mismo no conozco otra revista internacional que tenga científica que esté sacando números en lectura fácil. Y eso lo estamos haciendo en el siglo cero gracias al esfuerzo, recursos y ganas desde plena inclusión. Eso tiene que ver con ese empoderamiento, con esa. Eh, ...ciudadanía plena de la persona... ...es ofrecerle oportunidades de comprensión... ...y de acercamiento... ...a lo que se escribe, a lo que se dice... ¿eh? Uh -huh. ...hasta que vayamos dando lugar... ...a aportaciones relevantes ahí, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que está ahí... ...que está disponible, que está disponible... en internet, desde el año 93... ...la tenemos, en la universidad es del año 2005... ...pero desde antes en el servicio de información... Uh -huh. ...sobre discapacidad, sintáis en la página web... ...de Siglo Cero, os lo explica todo, repito... Acabamos de hacer, la Universidad de Salamanca acaba de hacer cambios en todas sus revistas porque tiene un, tenemos un buen servicio dedicado a la publicación y que hace esfuerzos importantes. Se ha hecho una renovación enterita eh, de algunos problemas que daba cómo acceder a la información. De manera que se ha hecho mucho más sencillo ahora poder acceder, saber y cómo plantear una propuesta de artículo si es necesario. Entonces, invito a todos a que se use. Y un problema del país, sobre todo en gente joven, es que lee poco. Lee más, le lee que alguna vez había que escribir en Instagram y tipo TikTok haciendo ejercicios <risa> para que la gente aprendiera bueno, pero la reflexión tenemos... solo viene del estudio lento detallado y detenido entonces utilizarlo bueno, pues te, la, te eh, tomamos nota no de esa llamada que hace Miguel Ángel y y también bueno pues se hace gracias el siglo cero a su generosa aportación a la de y a todo el equipo de trabajo que nos consta que hace un esfuerzo brutal para que podamos tener todas las herramientas para hacer la mejor tarea posible en nuestra misión común. ¿no? Y yo creo que hay que darle un fuerte aplauso virtual en este caso y, y agradecer a Miguel Ángel que nos haya dedicado esta hora y 20 minutos para generar espacios de discusión, de digestión, de elaboración de nuestras propuestas eh, desde ese enfoque pues, más sereno, más, más tranquilo eh, ...y que nos dediquemos a, a este ámbito fuera de ese estrés y activismo en el que normalmente estamos incorporados. ¿no? Nos gustaría saludar especialmente a todas las personas que os habéis eh, conectado a, del otro lado del de charco. Ha habido personas desde Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua. Sabemos que hacéis un fuerte esfuerzo, sobre todo de horario, para poder estar conectados y conectadas con nosotros... Y sabéis ¿no? que nuestra eh, vocación es ser un movimiento abierto, un movimiento universal, donde todas las personas, independientemente de dónde vivamos o nuestra circunstancia o situación, pues estamos llamados a, a contribuir y a ser eh, ciudadanas y ciudadanos de, de pleno derecho. Así que con este encuentro hemos cerrado el ciclo del año 2022. Seguro que nos vemos en enero en otras oportunidades reiterándole a Miguel Ángel su, su, la gratitud por su aportación y, y también la gratitud por su amistad. Así que Miguel Ángel, nos vemos pronto. ¿eh? Sí, a ver si no. nos vemos en torno a un buen vino. Eso. Gracias a vosotros y el único comentar a toda la gente ya que hay de otros países que, que hemos colaborado difundiéndolo también. Yo creo que hay que reconocer una cosa, hay que felicitarlos a plena por la estrategia que está llevando desde hace años. ¿eh? En Europa... Es una estrategia primordial ahora mismo. Es de los países que tiene un papel más activo y más relacionado con la Convención y con lo que la Unión Europea está proponiendo. Está destaca frente a otros países europeos en, en, en toda la promoción que estáis haciendo, que se está planteando, que se está haciendo, porque yo con mucho gusto, además me siento parte de ella, que se está haciendo por todos los sitios. Entonces, está siendo ejemplar. Entonces, eh, está sirviendo de modelo un poquito y más valiera que países próximos como Francia, que tiene buena selección Enrique, pero, pero en discapacidad van un poquito atrás o bastante atrás respecto a lo que ves en España y otros países no solo próximos, que sí que nos miran ya o que miran a plena, como es Italia, en los que yo me he movido y otros países europeos, digamos lo que hay que hacer es seguir potenciando ese papel importante que tenéis y, y, y esa participación europea que ya existe, porque realmente hay cosas que se pueden transmitir para que otros aprendan y, y se animen para que nos transmitan y aprendamos de ellos. Así que felicitaros también. ¿eh? Muchas gracias, pues seguimos. Nada, gracias. Un fuerte abrazo para todos. Hasta gracias pronto. Gracias a todos.